Encuentra a mi amigo Néstor en estas imágenes. ¿A que no me encuentras muajajaja. Estaba aquí. Sentado en el asiento. Detrás de la ventana.